La entrevista, donde el diálogo con los y las protagonistas nos llevan al fondo de los hechos. La entrevista, un espacio de análisis. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevista central. En esta jornada queremos hablar sobre reactivación económica. Sí, es por eso que ya estamos en contacto con Zenón Mamani, quien es viceministro de Presupuesto y Contabilidad. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, viceministro. Que tenga buenos días. Adelante. Buenos días, Jimena. Un gusto saludar a la audiencia. Enciende tu mañana. ¿no? Y un gusto saludar a todos desde la ciudad de La Paz, y obviamente informando noticias positivas en el tema de la activación de la economía nacional. La jornada de ayer, el presidente del Estado, en el mensaje presidencial, ha brindado datos alarmantes sobre la situación económica de nuestro país a fines del 2020. Entre ellos, ha apuntado a una contracción de la economía de hasta un 11%. Por otra parte, también eh, se ha doblado la tasa de desempleo, eh, ha habido un incremento en, en la pobreza y en la pobreza moderada. Esto nos preocupa. ¿Cuáles serán los ejes con los cuales el gobierno central asumirá esta reactivación económica? Bueno, es así como el presidente lo ha señalado, y es de conocimiento también de toda la población, ¿no?, de que eh, el año pasado hemos tenido una gestión económica totalmente desastrosa, teníamos una recesión, una desaceleración, como el presidente lo ha mencionado, eh, y obviamente una mala administración de la economía nacional sumada a la pandemia. Pero hoy por hoy nosotros venimos a dar noticias positivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reactivación de la economía nacional, ahí vemos, por ejemplo, eh, uno de los indicadores más importantes que se debería valorar y que nosotros siempre andamos muy es el índice global de actividad económica, que mide todo el, a, eh, todo el desempeño de la actividad económica. Como vemos, por ejemplo, al mes de al mes de abril no tenemos un crecimiento de este indicador de 5.3 en relación al mismo periodo del año pasado, que era una cinta negativa. Entonces, es bien importante señalar este aspecto. Eh, otro de los temas bien importantes es qué sectores son los que están reactivándose en la economía nacional. Eh, podemos ver, por ejemplo, el sector de la minería, que está, eh, tiene un crecimiento de 34.2% de indicadores de, de IGAE, que es el Ministerio global de actividad económica, que es justamente el desempeño de la economía nacional. El sector de la construcción también se ha reactivado, con un crecimiento del 18%, eh, el tema de hidrocarburos, la industria manufacturada y otros sectores que están mostrando cifras positivas. Ahora, ¿producto de qué? ¿No? Porque ustedes se preguntarán, eh, ¿por qué estos indicadores son positivos? Uno de los, eh, uno de los eh, aspectos más importantes en relación a este tema es que nosotros como gobierno nacional, ¿no? Justamente hemos apostado el tema de la inversión pública y este año tenemos una programación de 4.011 millones de dólares, de los cuales no hasta el mes de mayo ya se han ejecutado 780 millones de dólares. En relación al año pasado, hay un incremento del 95%. Ustedes saben, y toda la población conoce, que el gobierno de facto lo que ha hecho es paralizar la inversión pública, porque estaba bajo otro modelo de administración. Nosotros, con el modelo económico-social-comunitario-productivo, lo que estamos haciendo es reactivar la inversión pública, porque aumentar la inversión pública, eh, genera dinamismo, genera mayores fuentes de empleo. Entonces, eh, eso, eso, eso eh, este apuesta a la inversión pública, lo que ha permitido es generar, eh, dinamizar la economía nacional. Otro de los aspectos que, eh, importantes que hay que señale, es señalar es que sí, seguimos apostando ¿no? al tema de las reactivaciones, justamente los créditos productivos que se ha otorgado al sector empresarial, a la micro y pequeña empresa, a la mediana y la gran empresa. Ahí podemos ver, por ejemplo, que créditos y Bolivia, eh, pues a través del pideicomiso, a una tasa de interés de 0,5%, que es la tasa de interés más baja del mercado nacional, y ya se ha inyectado como 161.4 millones de bolivianos, de los cuales más o menos son 1.517 eh, productores beneficiados de este crédito. Si eh, Bolivia. Otro aspecto también importante que hay que señalar es el tema de dentro de este proceso de activación sobre de inyección ¿no? de 2.000 millones de bolivianos que hoy está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un fideicomiso justamente destinado al eh, apoyo a la reactivación de la, de la inversión pública para fortalecer las contrapartes de proyectos de inversión, eh, dar estos recursos, dar liquidez a, a las gobernaciones y municipios pues, como contraparte local, porque ustedes saben que los municipios y gobernaciones el año pasado Prácticamente han sido mermados por una mala gestión económica sumada a la pandemia, han recibido menos recursos, no tenía la liquidez y hoy eh, con la inyección de estos 2.000 millones de bolivianos a través de este comiso lo que se pretende es eh, apoyar ¿no? a las gobernaciones y municipios y ellos puedan cubrir las contrapartes de proyectos de inversión ¿no? para, para justamente dar continuidad a estas obras paralizadas y generar mayor dinamismo en el tema de empleo. Adicionalmente a esta política que es bien importante señalar, es el tema del lanzamiento, de los inicios de esta gestión del tema de la subasta electrónica, que te permite justamente dinamizar y modernizar las compras estatales. Adicionalmente a esto, también ustedes saben que estamos trabajando, ¿no?, conjuntamente con otras carteras de Estado, eh, en tema de la, de la catalogación electrónica con todo hecho en Bolivia, justamente para, eh, para que el Estado pueda adquirir todo lo que los bolivianos producimos y dejemos de importar en este camino de la sustitución de importaciones. Entonces, son estas medidas que nos permiten eh, dar esta certidumbre de las políticas económicas, dar la certidumbre de que la economía anda eh, en el tema de la hacienda de crecimiento económico. Y también, producto de, ese, de, esas, de esas políticas que se han implementado, tenemos un superávit de la balanza comercial, ¿no? que tenemos registrado al mes de mayo, como ustedes verán, de 638 millones de dólares, un superávit comercial, significa que nuestro valor de las exportaciones superan al valor de las importaciones que hoy tenemos registrado al mes de mayo. Adicionalmente a esto, no podemos señalar que producto de todas esas medidas, obviamente las recaudaciones tributarias se han incrementado. Las recaudaciones tributarias al mes de mayo, con relación al mismo periodo del año pasado, eh, se han incrementado un 30%. ¿Eso qué significa? Nosotros desde enero a mayo hemos hecho todas las políticas desde noviembre del año pasado y esto nos está permitiendo generar buenos resultados. Eh, y el año pasado, como ustedes saben, entre enero, febrero, marzo no había pandemia. Entonces, ellos a pesar de eso han recaudado mucho menos. Actualmente tienen una mala gestión económica. Eh, adicionalmente a esto hay que señalar ¿no? el, el, el, el, el, el que la gente que, que siente, ¿no? y ahí es justamente este indicador que pues, tiene importante. Eh, mostrarlos, ¿no? Que es el indicador de, de la tasa de desempleo que son publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Como verán ustedes, desde el año pasado, ¿no? Vemos que eh, por una mala gestión ha habido, oh, por una desaceleración, eh, para la, para, por la paralización de la inversión pública, por la paralización de nuestras empresas, lo que ha habido es incremento de tal de la tasa de desempleo que ha llegado hasta uno hasta 11.6 por ciento no y produce todas las medidas que se está se está realizando lo que hemos hecho es este indicador hasta 6.7 7.6 por ciento eh, registrada hasta el mes de abril entonces eh, son buenas señales ¿no? Eh, de, de la reactivación de la economía nacional pero no podemos hablar solamente de la reactivación de la economía nacional y si no hablamos el tema de la salud estamos en plena pandemia pero a pesar de ello ya registramos indicadores positivos en temas de la economía nacional y por eso es que este año nosotros, desde noviembre del año pasado, lo que hemos hecho es garantizar el presupuesto para la salud con el 10%. Y hoy por hoy, eh, anunciado por nuestro presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Catacora, ayer, eh, a partir de hoy ya empezamos a, a la campaña de la vacunación a todas las personas mayores de 18 años, porque justamente estamos priorizando el tema de la salud, porque es muy importante para el tema de la reactivación. Si todas las personas nos vacunamos y nos inmunizamos, obviamente estamos protegidos. Eh, y obviamente esa es la apuesta, esa es la campaña. Eh, la salud acompañados eh, con temas tema de la economía, obviamente para proteger. A, a esa senda de crecimiento que estamos apostando todos los peruanos y con el gobierno nacional. Estamos conversando con Senum mamani viceministro de Presupuesto. Y contabilidad. Activación económica es lo que las y los bolivianos también están esperando, además de las gestiones de la pandemia. Eh, ha mencionado puntos importantes de esta reactivación, en los cuales tienen que ver eh, con la liquidez, eh, sobre todo eh, de los municipios, que será apoyada con aproximadamente dos millones de bolivianos que ya se están gestionando ante la Asamblea Legislativa eh, Plurinacional para poder entregar de comisos de apoyo, ¿cuáles serán el objeto de, este, de esta inversión dentro de los municipios y los departamentos? ¿En qué se deberán gestionar estos recursos, viceministro? ¿O priorizar en todo caso? Priorizar es justamente el tema de la reactivación de la inversión pública, obras que han sido paralizadas, contrapartes que el gobierno nacional con el 80%, y obviamente los gobiernos locales y departamentales con el 20%. Falta de liquidez ellos no han podido transferir esos recursos a las instituciones ejecutadas como la administradora Guardia de carreteras, EFPS, Enagua. Hay varios proyectos que se hacen de manera concluyente en el cual el gobierno nacional ya, eh, ya ha realizado la ejecución. Lo que falta es una de las contrapartes. Y por esta contraparte no se está terminando de cumplir estas obras, ¿no? que han sido paralizadas adicionalmente. Entonces, lo que pretendemos nosotros con este proyecto de ley que está en la asamblea y próximamente va a, a, a ser aprobado. Estos 2.000 millones de bolivianos lo que va a permitir es contar con la liquidez a las entidades territoriales, a las uh -huh. gobernaciones y municipios, y ellos puedan destinar sus recursos para la react reactivación de la inversión pública, cubrir esas contrapartes, y de esta manera lo que vamos a hacer es dar continuidad a estas obras, dar mayor certidumbre en temas de la reactivación de la economía, generación de fuentes de empleo, ¿no?, porque es lo que hace la inversión pública, generar mayores fuentes de empleo, y obviamente dinamizaríamos eh, eh, la economía nacional con la reactivación de la inversión pública. ¿Cuál será la fuente de estos 2 millones de bolivianos, viceministro? ¿Cuál es el caudal, el, además de ingreso actualmente del gobierno central para poder realizar estas inversiones? Bueno, el proyecto de ley plantea, es un proyecto extraordinario del Banco Central, ¿no?, a al Tesoro General de 2.000 millones de bolivianos y estos recursos van a ser canalizados a todas las gobernaciones y municipios que así lo requieren presión y gasto del Estado en la pandemia por el COVID-19 ya ha sido muy alta. Eh, las vacunas, por ejemplo, eh, dentro del anuncio que hacía el presidente del Estado, llegarían aproximadamente 8 millones eh, en esta etapa de inmunización masiva, podemos eh, denominarla. Pese a ello, el gobierno tiene eh, estrategias de reactivación económica en el país. Nos gustaría que nos comente cuál es el planteamiento, cómo repercutirá, por ejemplo, el gasto que está haciendo el gobierno central en las vacunas, en la emergencia sanitaria, en la economía de nuestro país. Era un gasto que no estaba contemplado en eh, pasadas gestiones antes del 2019 y esto también ha hecho que esos recursos puedan ser invertidos en otros sectores eh, de desarrollo productivo, por ejemplo. Me gustaría que haga una evaluación al respecto sobre cómo va a repercutir en la economía de nuestro país esta inversión que se está haciendo y conocer también un poco más sobre a cuánto asciende esta inversión del Estado para atender la pandemia Bueno, aquí es bien importante señalar cuando hemos entrado en el año pasado en noviembre del año pasado eh, el gobierno anterior, el gobierno de facto había presentado un presupuesto menor es decir, el presupuesto destinado a salud no era el 10% lo que nosotros hemos hecho, eh, sabíamos que la pandemia se venía y tenemos que garantizar un 10% del presupuesto general del Estado, así que Hemos garantizado con el presupuesto el 10%. Adicionalmente a esto, ya hemos contemplado nosotros, ustedes van a, ver, van a poder ver en todos los medios de comunicación, incluso en la nota de prensa que hemos emitido en su momento, hemos ya en su momento, desde el año pasado, hemos señalado que nosotros vamos a garantizar recursos ¿no? para el tema de la compra de antigenasales, las compras de eh, PCRs, medicamentos hemos dicho que vamos a garantizar el tema de la compra de vacunas y en esa línea seguimos nosotros apostando y obviamente es positivo para la economía nacional porque si nosotros como Estado, porque no hay otra, ¿no? ¿Quién va, quién va a proteger a los bolivianos? Lo único que protege es el Estado. Si el Estado garantiza esta asignación de recursos para la compra de estos, de, de estos medicamentos, de las vacunas anti-COVID entonces obviamente vamos a sentirnos protegidos. ¿Cuál es la finalidad? Dar la certidumbre, que la gente se sienta tranquila, que pueda salir a la calle, pueda ir a trabajar con normalidad. Eso es lo que nosotros pretendemos. Eh, es una inversión social que obviamente se percute en la economía. Si nosotros invertimos estos recursos y garantizamos la salud, garantizamos la inmunización, obviamente lo que vamos a tener es un mejor desempeño de la actividad económica porque la, la gente, los bolivianos, nosotros todos, vamos a sentirnos eh, seguros de salir a la calle, de trabajar y de eh, hacer nuestras actividades económicas y sociales. Entonces, es, una, es, un, eh, es un gasto social muy importante que el Gobierno Nacional está destinando eh, para la atención de la pandemia. De esta manera nosotros, pero no, no solamente es la atención a la pandemia, también tenemos que garantizar el tema de la inversión productiva. Entonces, van de la mano estos dos aspectos estos dos elementos muy importantes que nos permiten eh, salir de esta crisis que, que nos han dejado de esta, eh, de esta mala gestión de la economía que hemos tenido en gest la gestión pasada. Hoy estamos hablando de una senda de crecimiento que obviamente poco a poco estamos saliendo. No va a ser de manera rápida, pero obviamente estamos saliendo de manera gradual. Y, y obviamente hablamos de esos indicadores positivos porque eso ya, ya se está mostrando eh, en, la, en, la, en las calles. Cuando usted sale, compañera, eh, por ejemplo, el año pasado no se siqueanía toda la libertad de salir, no tenían miedo la gente, hoy por hoy no. Sí, existe otra sensación, otra sentido ¿Qué es lo que pretendemos con garantizar ese tipo de vacunas? Con eh, tema de la inmunización, con la compra, con la adquisición de las vacunas. Y no solamente eso, con tema de la inversión pública, obviamente generando y garantizando la estabilidad económica del país. Al inicio de la pandemia, el gobierno transitorio gestionó diferentes, eh, en este caso, préstamos con organismos internacionales para poder atender la pandemia. Eh, porque consideraban pese a la situación económica que estábamos arrastrando en Bolivia que era una situación económica estable que pues se requerían recursos externos para poderla afrontar hoy ¿Cuál es la fuente de la cual eh, pues, eh, el gobierno central está planteando también estas medidas económicas? ¿Ha habido repercusión sobre todo en la oposición y acusaciones de que pues, eh, serían los recursos de la AFP los cuales se están invirtiendo actualmente? Bueno, no, no, no. Hay, que tener, hay que ser claros y precisos. ¿no? Eh, el gobierno de facto no ha hecho gestiones adecuadas y eso todos ustedes lo saben. Nosotros, ¿cuál es la fuente de financiación más importante? Son los recursos que todos los gobiernos generamos ¿no? eh, Cuando hablamos de la reactivación, pues yo lo mostraba este gráfico, ¿no? Este gráfico es lo que nos permite ver cómo nos está yendo el tema de la recuperación tributaria. Hoy por hoy, de enero a mayo, con relación a enero a mayo del año pasado, hay un incremento importante del 30%. Eh, ¿Qué me permite decir esto? Por ejemplo, en este gráfico que mostrar que el IVA, ahí en el tema de la recaudación del IVA hay un incremento de 42% en relación al periodo del año pasado, de enero a mayo, ¿no? Por ejemplo, en temas del impuesto a las actividades hay un incremento de 47% por impuesto a las transacciones, 44% el impuesto eh, específico eh, impuesto por su del 5 de 4% del gravamen arancelario, 19%. Pues Entonces, los indicadores ya nos están mostrando de que existe un buen desempeño de la actividad económica de, de toda esta gestión que lo estamos realizando. Tenemos una balanza comercial positiva, ¿no? Significa que el valor de las exportaciones que todos estamos realizando con la participación del sector privado existe que nosotros estamos exportando más el valor de nuestras exportaciones superior al valor de las importaciones. La inversión que estamos realizando eh, de enero a mayo prácticamente ha sido 780 millones de dólares, muy por encima de lo que se había ejecutado en el año pasado. Es este un indicador, nos da la certidumbre, la certeza de, de, de hablar de, de una senda de crecimiento. Y el indicador que hoy tenemos del IGAE justamente refleja en eso, ¿no? de tener un crecimiento de 5.3% al mes de abril. Entonces, eh, son indicadores positivos que nos dan la fortaleza de seguir trabajando con el país, nuevamente ¿no? con la participación de, de todos los niveles subnacionales, en este caso, así como con la participación de todos los gobiernos. Otro tema que le preocupa, viceministro, a la población es eh, el tema de los deudores eh, en entidades financieras. El mes de junio ha concluido el plazo para el diferimiento eh, de sus créditos, se había hecho una ampliación. Hay algunos que sí pues consideran que es necesario reactivar la economía eh, realizando nuevamente estos aportes, pero hay familias que todavía no tienen la posibilidad de poder pagar sus deudas. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, eh, nosotros claramente hemos señalado que la normativa que permite hacer es una gestión que eh, todos los gobiernos deben acercarse con los pues, prestatarios, en este caso con los bancos, de esta manera eh, hablar de ese tema de la de de diferencia a la reprogramación que ya se ha otorgado. Eh, también eh, no, no, no estamos en el mismo escenario del año pasado, ¿verdad?, cuando nos han encerrado, eh, donde no podíamos salir. Eh, donde nos han restringido a hacer nuestras actividades económicas. Hoy por hoy no tenemos esa, esa restricción de rigidez. Hoy estamos hablando de, de un eh, desempeño ¿no? en el cual los bolivianos hoy podemos ir trabajando eh, con ciertas medidas de vida seguridad que sí o sí tenemos que cumplir. Sin embargo, obviamente nosotros estamos siempre... Ale, a, alentamos a todos los eh, bolivianos a seguir continuando, apostando por, eh, por el país, porque eh, eso es lo que necesitamos. No, no necesitamos, eh, eh, necesitamos que todos los bolivianos nos pongamos respetos al corazón y seguir apostando por el crecimiento de la economía. Entonces, eh, yo le agradecía muchísimo por la entrevista, estimada Jimena, entonces obviamente nosotros vamos a seguir informando a la población de todos los resultados positivos que obviamente garantizan y estamos en esta, eh, en esta senda de crecimiento que estamos apostando como gobierno nacional con la participación de todos los bolivianos. Sin antes pedir a todos los bolivianos eh, que me están escuchando a través de tu programa eh, continuar con estas medidas de, de seguridad, utilizando la el, el tema de salud y el tema del alcohol. Entonces, obviamente necesitamos cuidarnos todos eh, en primera instancia. Entonces, muchísimas gracias por su entrevista. Viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, vamos a invitarlo nuevamente porque hay datos que todavía queremos conocer, cómo se va a plantear esta reactivación por los diferentes sectores, jóvenes, mujeres. Eh, también la economía, pues, del sector informal es algo que nos preocupa mucho porque sabemos que, eh, sobre todo en Bolivia, a raíz de la crisis, los números de eh, la economía informal, la economía popular han crecido y garantizar estabilidad también para aquellos sectores será importante, sobre todo para superar la pandemia. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.